Señores, en, en la joya del día tenemos como tema Luis Abinader y Raquel Arbaje. Arbaje, muestra indignación por muerte de Leslie Rosario, Rosado, perdón. El presidente de la República, Luis Abinader, llegó la mañana de este martes a la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln para dar el pésame a la familia de la arquitecta Leslie Rosado, ultimada el pasado sábado por Janil Disla Batista, cabo, de la Policía Nacional en el municipio de Boca Chica. El, el mandatario dijo que la reforma de la Policía Nacional debe ser una transformación y no parches, como afirma, se ha hecho antes, la cual debe empezar por evaluaciones que se deben hacer a sus agentes, lo que estábamos hablando ayer nosotros. El jefe de Estado también pidió a la sociedad contribuir a ser menos violenta para evitar hechos de esa naturaleza. De su lado, la primera dama de la República, Raquel Arbaje, lamentó este lunes la muerte la joven arquitecta Leslie Maciel Rosado Marte y a la vez pidió perdón a sus familias por el hecho que se ha condenado el país. Esta dama, no por ser esposa de, de, de Luis Abinader, pero es una persona muy amable, muy condescendiente sí. con, con, ¿eh? con todo el mundo, no tiene ningún tipo de como... Eh, de arrogancia opuesto puesto social una mujer muy humana y eso hay que aplaudirlo de parte de, de Raquel Arbaje nuestra primera dama eh, ahí está el Twitter mi dolor ante la muerte de la madre arquitecta Leslie Rosado me me dejó en shock y esperé las investigaciones oficiales hoy solo digo nada justifica lo ocurrido la justicia tiene su rol en este caso, hoy pido perdón a su madre, padre, esposo, hijo, ya basta. Dijo la primera dama, muy consternada. Consternada. Eh. ¿Eh? Eso, eso es increíble. Sí. Y a raíz de lo que ha pasado, han salido declaraciones nuevas. También. De, de eh, personas que tuvieron en el hecho. Sí. sí. Tenemos, un, te, tenemos ese tema más adelante. Ok. Eh, Ahí está, vamos a ver lo que dio el Presidente, por favor. Dando el pésame a los padres de L. Este fue un acto de salvajismo intolerable. Ustedes pueden asegurar que se va a hacer justicia así como se ha hecho en casos anteriores como en el caso de Gracia. Los que cometieron ese hecho también están presos y ya condenados en primera parte por un juez. No se van a tolerar estos pasos. Ahora, eso nos lleva a que es de urgencia la reforma de la Policía Nacional. Y estamos trabajando cada día para ello. Pero no puede ser una reforma como se ha hecho antes, con unos partidos y haciendo esto. Es una transformación que tiene que haber, empezando por cada uno de los policías, por hacerle las evaluaciones y todo eso estamos trabajando. Estamos trabajando ah, para hacer esa reforma como tiene que ser, como necesita la sociedad dominicana, que además también tenemos que trabajar en una sociedad menos violenta. Eso tiene que acompañarme en todo el país. Transformar la policía y convertirnos en una sociedad... También. Ahí está la palabra de nuestro señor presidente Luis Abinader, que tiene todo el deseo del mundo de cambiar lo que es la Policía Nacional y muchas cosas que tiene este país, que durante 20 años hicieron caso omiso y era una monotonía, todo el tiempo lo mismo, nadie caía preso, nada nada. Esto era más 8 eh, bultos, 8 sí. millones de botellas y ya, gente cobrando sin trabajar. No. Ya eh, vamos a esperar a que terminen allá el otro programa. <risa> También ustedes. Están encendidos. Estoy encendido. Estoy encendido. Estoy eh? encendido. Estoy eh? encendido. Estoy eh? encendido. Señores, saludando a nuestro amigo. Compañero, ¿cómo se llama el muchacho? ¿Eh? Eddie Gutiérrez. Hablando de tecnología, digo Gutiérrez, con nosotros, muchachos completo, tenemos nuestra fila, ¿eh? Hey, eso es fuerte de nosotros. A mí me olvidan los nombres porque a mí me voy hasta comer ahora mismo. <risa> o sea, yo soy un hombre muy ocupado de proyectos claro. y más. ¿Me sí, sí, entiendes? Sí, no chacos. como la familia que se cuesta a las 4 editando. Sí. <risa> no, yo te, <risa> voy a tener que poner se una secretaria en la mañana, porque eso es. No, no, no, no, no, o secretario, secretario no, no, no, no, no, no, o un amigo también. Secretario, dale de la mil. Seguidores de Julieta Venegas dividido. <risa> ¿Eh? <Pero> espérate. <risa> ah, pues usted me está haciendo así. ¿eh? ¿Eh? No, pues usted me hace así. Yo creo que <risa> no, estoy preparado. ¿eh? <risa> eso, Señor, va, eso va ahorita. No, eso va ahorita, porque... Eh, no, es que cuando me hace así, yo de una vez estoy activo. <risa> eh, eso es la rapidez. Pues bien, como se el tema, eh, que es de Luis Abinader, y es que se le ve la intención a nuestro presidente de... de, de humanamente de arreglar lo que es este país, de ordenar, de poner las cosas en su lugar, porque nosotros somos un país de hombres y mujeres valiosos, que nosotros damos para mucho. Claro. Esto no es para bebedera nada más. Y el que esté pensando en bebedera nada más se va a joder porque esto hay que proyectar y esa muerte de esa joven se menciona mucho porque es la manera en que murió. Que hay mucho ignorante, porque yo siempre tengo mucho ignorante en las redes. Pero estoy haciendo un ejercicio de no comentarle a eso ignorante, tú ves. Sí. Me estoy reteniendo para no comentarle. ¿Qué pasa? Que dicen, no, porque ella era rica, que ella no, aquí, eh, mira, eh, eh, eh, la de aquí, la de Senoví. ¿Cómo se llama la niña que Emily, Emily. Emily? no era rica. Lo no era rica. Exacto. ¿Tú qué Los tienes? pastores de Los pastores no eran ricos. Lo que pasa cuando algo así tan horrible. Se hace eco el mundo se entero. El exactamente. Mundo entero. Y una mujer embarazada. Y hay un testigo que es una niña de 15 años que vio lo que pasó. Entonces, eso debemos acatar. Volvemos y repetimos que no todos los policías, no toda la institución está dañada. Pero hay una gran parte que hay que cambiarla. Y la Policía Nacional, lamentablemente, usted se puede poner bravo, brincar y saltar. Pero es una realidad. ¿Me entiende? So, así, no toda la policía es corrupta, pero hay una gran parte que sí lo es. Y por y mucho, exactamente. Y por mucho, los, los policías buenos, mm. los trabajadores, son los que pagan los datos rotos. Del... Es así. Claro, porque... Paga, pagan justo por pecadores. Por esa Y indignación otra cosa también, a los ciudadanos y a personas que no toleran la paciencia, que no tienen paciencia, eh, porque vi un video, no sé si, si lo tienen de tema, de que le entran a palo a dos policías. Entonces, usted está buscando un problema también. Usted tiene que debe bajarle. A veces usted está alterado, porque a mí me ha pasado, no se altera a veces, tal vez con otro problema que no tiene que ver con el oficial. Sí. Y usted se pone bruto. Aunque después usted pida disculpas, pero a veces la sangre no está buena. Y usted anda acelerado y pasa lo peor. Eso sí. debemos manejarlo también, que ellos pongan de su parte y nosotros poner también de, de otras partes, para uh -huh. que eviten una desgracia, porque los que están armados son ellos. Exacto. Exactamente. Claro, cualquier forcejeo aunque no lo, no lo quieran hacer, tienen que darle su ramas. sí es. Eh. Eso, así realmente se ve, como tú decías, Néstor, la humildad tanto del presidente como de su esposa, Raquel Arbaje, el asistir y ponerse pues en el lugar de esos familiares, de ese sufrimiento tanto más que estaba viendo ahorita al mediodía, eh, ...de la hija... ...que ni el hablar se le podía... ...porque es una situación... en ...la cual nadie quisiera enfrentar... ...entonces donde todavía hay personas... ...que no aceptan... ...y mucha gente cree todavía... Hay una parte que hizo comentarios que creen por las declaraciones que ha hecho la policía en cuando la única testigo, y que no va a mentir, es la hija de 15 años que lo presenció, que no va a decir falso testimonio de lo que le pasó a su mamá, y que realmente nadie está ciego para ver pues la persecución y cómo sucedió en las videocámaras que grabaron absolutamente todo. Que hay demasiada cámara. Exactamente. Entonces, es un gran pues, gesto del presidente y de Raquel, pues, soltar todo y permanecer junto a ellos y lograr que este caso primero, pues, se resuelva y que no siga sucediendo, que es lo que no queremos, que siga pasando ese tipo de casos, porque ya después, lamentablemente, la situación se va a salir tanto de control, que esto va a ser, agárrese quien pueda, realmente. Así es, que, que las cosas se aclarecan eh, ya, como decía ahorita, están saliendo muchas cosas a la luz, eh, nombre, personas que estaban ahí, entonces... Queremos que esto se aclarezca, porque no es por la clase social ni nada, fue por la forma en la que ella murió, ¿eh? trágicamente, por una persona que, que está para proteger y, y entonces muere a manos de esa persona. ¿Tú me entiendes? Entonces, queremos que ese, ese, ese tipo de cosas se aclarezcan y que, la, y que haya, un, haya una reforma rápido porque como dice Neto, los policías aquí, la gente, esa ira, ese yo, ese yo que yo soy... Eh, se está saliendo de control, ese ese, ese empoderamiento que ellos tienen, de, de, porque yo tengo un arma y una placa policial, como decíamos ayer, tú puedes hablarle, tiene derecho de que hablarle mal a, a, mal a la gente, entonces esa gente se altera, se arma un rebú y nada se hace organizado. O sea, usted tiene que hablar moderadamente y, y, y, y psicol psicológicamente que esa persona no se altere cuando usted le hable también. Tener profesionalismo, que Exacto. Porque vemos en otros países cómo se maneja la policía cómo se maneja claro. entonces por qué aquí no pueden hacer ejemplo y dejar de estar metiendo todos esos burros que no llegan a bachiller a la policía en enganchados? exijan no llegan, universidades, las instituciones no policiales la, que tienen que exigir que no llegan a bachiller de de, de, de mente, de porque, me porque que tengan el título no significa que lo tengan eso no no no <risa> pero la policía tiene como hacen otros empleos así tienen que también que exigir que usted tiene que Depende ser universitario que sí, ¿no? o que esté estudiando mucho universitario sí. que nos hayan que hacer un universitario puede ser policía, puede ser doctor, si, claro. su, si usted estudió... También abogado. la policía ofrece estudios en su academia y usted sale siendo Pero tí, primer teniente. Creo, creo, creo el que tiene que tener unos requisitos, porque es que no fulano que viene del campo de tal, para acá y quiere de que engancharse a la policía, no, así no, usted tiene que venir con una preparación por lo menos académica y un poquito de psicología, porque por eso es que como engancha un loco... Es que ese loco viene y le, y le quiere hablar de usted porque se siente, se siente tú me entiendes, se crecen. Sí. Entonces eso es. Sí, mira, una cosa en las redes sociales que yo veía ahorita es que mucha gente estaba criticando a Luis Abinader porque fue a la a la funeraria a dar el pésame y decían que estaban haciendo populismo con eso, pero yo digo... No, no, ahí no puede respirar, que es populismo. respiró el presidente, no, no, populismo. No, un claro, huevo y entonces... que puso eso un huevo. Pero óyeme, yo digo, sí si cuando criticaron a Danilo, lo puse en las redes ahorita, si criticaron a Danilo porque no decía nada cuando pasaban cosas como esta, entonces, ¿cómo vienen a criticar a Luis por hacer, por hacer eso? No. Entonces, no, y si no iba, si aparecía, a hacer lío también, van a hablar como quieran. No, uy, ¿qué es eso? No, no increíble. No Tiene que ir no, porque no, no. es el presidente, mira, mira, tiene mira. que dar la cara, tiene que, tiene y que él no tiene culpa porque él no mató a nadie. Mira, la persona debe entender, porque hay muchas personas que se llevan de todo lo que ven ve las redes. Ustedes recuerdan que el gobierno pasado, el PLD, duró 20 años haciéndose rico con este país. Y ahora ellos están fuera, lo que le quede en las redes sociales para atacar y acabar. Sí. Para atacar, están haciendo política y no va un año de gobierno. Lo frenó la Junta Central. Porque ahora cae un granizo. Y ese granizo. Sale, escúchame de nuevo. Ese granizo no podía caer ahí porque se lo iba a venir. A ver. No, ya la gente no le cree. Porque por eso fue que lo sacó. Y esta de que llamando a marcha a la Plaza de la Bandera, Mali -mali. aquí se marchó, porque a la gente le salió de corazón. Exacto. Porque la gente vio que había que hacerlo. No quiera usted venir poniendo esos huevos, usted que está fuera de su gobierno, que usted tenía 20 años cobrando 20 mil pesos sin nunca trabajar, entonces usted quiere hacer todos los, los sábados, o lo viene una marcha a, a, a, la, a la Plaza Yo de la Bandera. Yo creo no. que la, los organizadores de la marcha de la Plaza de la Bandera no debieran permitir políticos en esa marcha. No. Como no. hicieron la otra vez cuando Luis Abinader quería y Y Melimel Mel dijo no, eh, no los queremos aquí, no le queremos políticos porque esto no se puede mezclar no, con no. la política. Y creo que, que si un político, mm. vemos un político en las redes sociales, lo que haga que acabarlo porque no se puede permitir que un político quiera coger una marcha del pueblo para pa, su pa, pa, pa, pa, cosa política, yo creo que eso hay que evitarlo. Una cosa hablando de la reforma de la policía, y es que hay delincuentes, ya se ha visto casos de delincuentes, de criminales, que se meten a la policía para seguir haciendo su fechoría con total impunidad, ¿eh? porque atento a que, como tú dices, Angel, que tienen placa y armas, entonces, ah, que tienen autoridad <toss framén> para hacer. Esa fechoría. Le están dando placa y pistola a muchos delincuentes y eso es no, obvio ya. Exactamente. Sí, no, legal e ilegalmente, porque legal. acuérdate que hay, hay, hay, hay cuentos de que hay policías que le entregan eh, armas a los delincuentes. Entonces, cuando la policía agarra a un delincuente y revisan el arma, entonces, ¿sale que el arma es de, es de la policía? No, no. No, no, y hacen atraco, le prestan el arma. En el Santo Domingo se ve eso, en la capital de este país. Que le pre, eh, eh, de noche no hacen servicio y le prestan el arma a los delincuentes y, y, y le, le entregan con dinero por la mañana. Oh, no, mira, eso fue lo que nos buscamos. Eso es así y todo el mundo lo sabe. Entonces eso es lo que se debe evitar. Ya no era que, pa, que pagaban ching, le aumentaron a la policía y le van a aumentar de nuevo. Ya entonces, ¿y qué? Pues es increíble. lo que yo te digo, hay que hacer una reforma y poner gente educada que sepa y valore ese trabajo de policía. Eso es así. Que sean profesionales. Sí. En Estados Unidos, hasta si el niño no se quiere como una sopa, llaman a la policía. Oye, oye, ¿qué valor le tienen a la policía? Pato. Pero aquí, ¿no? Aquí mejor. Y que eso que ahora miedo? mismo le han quitado un poco de fuerza, después que ha muerto esa cosa de racismo. Sí, porque... Uh -huh. En Estados Unidos. Porque y hay, hay una delincuencia no que sucedido, lo está ropando, uh -huh. Que ha sucedido casos en la policía, no en Estados Unidos, no la policía nacional, porque allá en Estados Unidos no existe una policía nacional, sino que cada ciudad tiene su propia policía. Y en esos casos... Eh, se ha visto casos de, de racismo, ¿no? de, eh, de atropello contra la comunidad negra en algunas ciudades. No ocurre, por ejemplo, en Nueva York donde, eh, o en Boston, donde son ¿verdad? Eh, gente preparada y la gente le tiene mucho respeto y son una autoridad. Pero en otros sitios, eh, agentes de esas policías pues, se han visto en esos problemas y eso ha llevado mucha... Entonces, crítica, a mucha mí lo que me da, que siempre me criticaban cuando Alex Díaz era síndico de aquí, que yo lo defendía mucho porque yo, yo veía esa proyección que tenía Ale con esta ciudad y, que la, y la llevó a uno de los primeros lugares, esta ciudad, Ale Díaz. Y siempre me criticaban que yo lo defendía esto porque yo veía la visión de Ale. ¿Qué pasa? Que cuando usted va de viaje, cualquier dominicano, usted lo ve lo más educado en el avión, usted lo ve en Estados Unidos que no tiran un chicle en el piso, usted ve en Estados Unidos que se toman fotos hasta con la policía, y no, no andan de malcriado, pero aquí usted lo pone a caminar por la acera y es un lío. Un ladrón, está robando, un político. No, aquí hay que mantenerse la ley, aquí hay que darle fuerza a la ley. Para nosotros ser mejor persona y mejor país. Es una vergüenza que nada más que esto sea de ratrería, de bebedera. Entonces debemos nosotros como país aportar, y que tenga un chiste en mente, que no sea ignorante, porque no es obligado tampoco, que tenga, un, eh, que tenga los dedos de frente, que sienta por este país, debe ser mejor persona en la calle para que así puedan cogerlo de ejemplo, porque no podemos estar todo, cada vez que llega un gobierno, no este otro, es eh, lo mismo, lo mismo, lo mismo, y no se cumple, debemos nosotros aplicarlo, eso, como jóvenes, como adultos, lo que sea, sus hijos también, que hay muchos padres jóvenes ahora que maleducan mal educan a sus hijos. Porque uh -huh. los suyos no le pueden dar todos los gustos tampoco. Usted hizo algo mal, le escuela. usted está de castigo. Y si habla mucho, está sonado. Claro, quitarle lo que le guste. No, usted hizo eso mal con la profesora. Cuando usted le pide disculpas y lo haga bien, entonces usted tiene su juego, tenga. Y fácil, usted lo educa. Aquí había un desorden visual. Vino le quitó todos los letreros que quedaban paralelos. Ya usted puede estar en el estadio y, y ver ese semáforo del Emilio Prudón. Antes no se veía porque estaba una un contaminación visual. Y Ale hizo eso. Todo el mundo estaba regado. Que no, que Ale. Uh. Ahora lo aclaman. Uh -huh. Así es. A grito aclaman a Ale Díaz. Quiere que regrese. ¿Por qué? Porque se vio el cambio. Igual que Luis Abinader. Señores, si usted me me entrega a mí este, este canal con todo esto en el suelo. Yo tengo que tomarme un tiempo para yo arreglarlo y ponerlo como ustedes lo, lo utilizaban, ¿verdad? Entonces, un año de gobierno no basta para un país que estaba tan desordenado. Y menos, y, y menos. con la situación de la delincuencia, porque claro. no es verdad que en un año se iba a arreglar eso y más con una reforma de la policía. No, porque, oye, y eso oye, lo, lo saben oye, lo los pasaba, críticos oye, del gobierno. Oye, lo que pasaba antes, atención los críticos, que yo era fulano... Hijo de director de la basura nacional, un ejemplo. A mí no se me puede poner la mano. Yo hago lo que sé en la calle porque yo soy hijo de director. Eso es lo que pasaba aquí, no. Ya usted lo hizo mal. Usted no, usted firmó un cheque mal firmado, ya usted está ahí en, lo, en el banquillo, de una vez. Y aquí no. Aquí había gente hasta muerta cobrando en el cementerio y cobraban. ¿Tú entiendes? Y, y los directores nombrando gente ficticia para cobrarlo yo mismo. O, o, o te daban. Ah, no, mira, tú vas a cobrar 20 mil. Pero yo te voy a dar 10. Para ti, me da 10 a mí. Tú lo vas a coger porque tú no estás haciendo nada. Uh -huh. Camila, tú estás nombrada con 15. Coge 5 y me da los 10. Te lo estoy dando. Tú puedes cobrar un millón y tú estás cogiendo lo tuyo. Sí. Entonces, eso es lo que pasaba y ya no está pasando eso. Por eso es que hay mucha gente y hay muchas personas en contra de este gobierno, muchas, porque eran muchas que estaban robando. Uh -huh. <ríe> no eran dos, eran millones de gente que estaban robando en este país. Medios de comunicaciones que no lo ve nadie cobrando 450 mil de una publicidad. Gente Así que no es. lo ve, dos gente conectado en el aire cobrando 450 mil pesos. La tora nunca va a hablar bien de este gobierno. ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y la tora está bien? ¿La qué? ¿Qué iba a decir? <risa> <risa> Sin dar un golpe, sin ir a ponchar, eso, eso parte el alma. ¿Eh? Y, Iris, y, ¿Y cómo es? Iri, wow. ¿Y cómo es? Jorge, Jorge ¿eh? Ingrid Jorge. 325. 325 que después mil. que se puso a ganar esos eso chelitos, se, se desapareció de las redes. Uh -huh. que ella Correcto, estaba tirando para influencia y para vainas así después de eso sí. más nunca lo he vuelto yo a ver no, y, y la va a ver y la tora la va a ver no. <risa> entonces eso eso gracias a Dios está controlando se está controlando y que meta la parte que denunciarlo a sí mismo eso es así.